Y no, no, no.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 Vamos a dar unos minutitos este, para que se conecten más personas. Este, No sé si me pueden ayudar a renombrarse porque ahí en Cedie Puebla, pues no sé quién está allá en Cedie Puebla. O que pongan su nombre y Cedie Puebla o nada más algo para que los pueda identificar. Por favor. Buenas tardes, chicos. Nada más damos dos minutitos más y empezamos, ¿sí? Ok, Leti, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Eh, eh, bueno, esta sesión, el objetivo de esta sesión es... A ver, un momentito. Ya, yeah. el objetivo de esta sesión, pues es para reforzar algo de lo de Ilumen. Eh, yo les, bueno, no sé si les, les llegó un formulario que hice para ver en qué enfocarnos... Eh, aquí lo que salió más con más bueno, porcentaje es a ver los errores más comunes, la evaluación de las tablas de criterio y la creación de tablas de criterio. Eh, hay otras dudas, pero también las podemos ver, pero nos podemos enfocar en estas tres, ¿no? Principalmente. Entonces, no sé si tengan algún tema que no se que no se esté mostrando en esta parte, o si está bien que empecemos con esto. Hola, Leti, buenas tardes. Sí, hola. Yo tengo una inquietud que ya la había compartido por ahí, y es la cuestión de, del portafolio, que los alumnos pueden accesar a él sin fecha límite. Entonces, no sé si ahí hay alguna manera de resolverlo de forma alternativa, o cuál es eh, la línea que se va a seguir por el momento? Sí, mira, Milet, este, sí lo estuvimos viendo con el, el proveedor. Digo, desde que tú no lo compartiste, ya se está viendo alternativas, pero como te comenté en, en el Slack, hay que ver. O sea, ellos se llevaron la tarea de ver, de ver alternativas y nosotros después evaluarlas a ver qué es lo que más nos conviene a nosotros. Ahorita, ahorita, o sea, Hoy no se tiene una forma de solución, a menos que el, nada más el profesor a la hora de que esté evaluando ponga su comentario, porque ese comentario sí tiene una fecha este, y, y ya. Este, no, no hay forma de, de que el alumno, digo ya se pidió, está como una de las mejoras de que cuando suba el alumno la evidencia en su portafolio se registre una fecha. De entrega, ah, uh -huh. para okay. que al menos eso le ayude al profesor a determinar que el alumno entregó en esa fecha. Ya puede ser, uh, okay. si ya el profesor puede ver si esa fecha no coincide con la fecha límite y ya el profesor determinar qué hacer con, con la evaluación, ¿no? Con la calificación final del, del, de la evidencia del alumno. Ok, muchas gracias. Uh -huh. eh, bueno, pues este, si quieren vemos rápidamente la parte así como un resumen. Si no hay otro comentario, o otra duda, eh, podemos empezar con revisando la parte de la creación de tabla de criterios. Nos vamos a la evaluación y después vemos los errores más comunes. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Muy bien. Entonces, déjenme los comparto. La parte de tengo esa parte. Ay, ah, déjenme abro otra porque esta es la de producción y no le quiero, no le quiero mover. Uh -huh. Y bueno, es importante que ustedes este, puedan ap apoyar al profesor en, bueno, como ya lo están haciendo, en la parte de creación de su tabla de criterios. Aquí es nada más recordarles que en las unidades de formación están relacionadas a un, este, a un departamento, ¿no? Que aquí ha, hay bastantes, ¿no? Arte, ingeniería, arquitectura. Este apoyo es de nosotros y es de pruebas, pero eh, a los profesores les debe aparecer arquitectura, arte, bioingeniería, ciencias políticas y relaciones internacionales, ciencias, etcétera, etcétera. Y el proceso que van a hacer es este: dar clic en el fine assessment, encontrar esta tabla de criterios recomendada y darle clic en clonar. Muy importante en clonar. Aquí poner el nombre de la evidencia, por ejemplo, no sé, Evidencia 1, entrega del avance del reporte de análisis de problemas, problemáticas educativas. La descripción, pueden poner alguna descripción diferente o ponerle el mismo título. Aquí sí lo que queremos que nos ayuden a reforzar con los profesores es que pongan o seleccionen alguna de estas dos eh, etiquetas porque eso nos va a después dar más información a la hora de que saquemos analíticas, ¿verdad? ¿Qué tanto número de evidencias de desempeño sean, se están utilizando? Eh, igual también el número de evidencias de producto. Y aquí, aprovechando que estamos viendo esta, y no sé si les ha tocado en sus campus, ah, hubo profesores que seleccionaron esta parte de la formativa. Esto es muy importante que no la seleccionen no la selección <risa> quitarla, no la seleccionen ¿por qué? Porque y, y el profesor no va a ver diferencia, va a ver la tabla de criterios, la va a ligar con camas, va a hacer su evaluación, pero el Lumen no calcula el nivel de dominio de se si observa o no se observa para, ese, para esa subcompetencia. Entonces, esto nos pasó mucho con las materias de medicina, bueno, tuvimos como tres o cuatro casos de, de grupos de medicina eh, en donde se seleccionó esta opción y pues el profesor, aunque evaluara y se observa todos los criterios, Ilumen le calculaba un no se observa porque no era, como era formativa, en Ilumen no se registra nada del nivel de dominio. Entonces, ahí sí les pido que refuercen esta parte con el profesor para que él no la seleccione. ¿Tuvieron algún caso así en sus campus? Ok. Bueno, lo de las anotaciones, este sí es opcional y es una, un cuadrito de texto que el profesor puede poner anotaciones, pero son privadas, el alumno no va a ver este tipo de anotaciones. Si el profesor lo quiere usar, es bienvenido de usarlo. Este, pero nada más para que ustedes le digan que esas anotaciones que el profesor ponga ahí no son, no son públicas para el alumno. Es nada más interno, ¿no? Entre los profesores que están aquí en esta unidad de formación. El Activity Name, bueno, este tiene que ser igual que el nombre de acá y la descripción, ¿no? Bueno, la descripción ahí pueden poner más descripción que nada más el nombre, pero si no tienen... No, no pasa nada si, no le pon, si le ponen el mismo nombre a la descripción. En el portafolio, bueno, ya saben, hay que seleccionarlo porque ahorita lo que estamos impulsando es que todas las evidencias se entreguen en el portafolio y seleccionar el template. Aquí el nombre y la descripción pues, es, serían los mismos que en el Activity Name para nada más llevar un estándar. Esta no se va a utilizar por lo pronto, el Multi Activity Portafolio, a lo mejor después pero al, nada más sería estas dos, la descripción. Y aquí sí es muy importante seleccionar el gallery page para que el alumno pueda subir el archivo. Si no sube, si no está este gallery page, el alumno no puede subir ningún archivo. Entonces es importante que tenga al menos un gallery page. Y si ustedes quieren que el alumno suba más páginas, pueden ponerle este permiso de agregar páginas. Sí, y así el alumno puede subir archivos. Pero este es ya este, opcional, ¿no? Y también permitirle al alumno eh, de que mejore el diseño de su portafolio. También eso es, es opcional. Es lo más importante de aquí del, del portafolio. Eh, esta opción es opcional también. Se usa mucho en los bloques porque... En, ese, en los bloques, la naturaleza del bloque es que los profesores todos evalúan. La, la rúbrica, entonces hay que seleccionarla. El self-assessment es la autoevaluación del alumno, también es, es opcional y hay que darle las indicaciones al alumno a hacerlo. En el sitio de recursos que ahorita les voy a compartir, viene la, la, cómo el alumno, o las indicaciones de cómo el alumno puede hacer esta autoevaluación. Y bueno, Vienen aquí los niveles de dominio. En esta tabla, en esta unidad de formación que tengo de pruebas nomás vienen dos. Eh, en otras unidades de formación vienen hasta ocho, ¿verdad? Ya depende. Y bueno, nada más recordarles. Los, los porcentajes no se modifican. Las descripciones aquí tampoco se modifican. Lo que se puede modificar es quitar el nivel de dominio. Y tampoco no se pueden agregar criterios. Digo, la plataforma lo permite, pero estas fueron definidas. Ok. Sí me están escuchando, ¿verdad? Como que oigo que se entran y salen. si sí te escuchas, Leti, gracias. Ah, Ok. Bueno, les comentaba que los criterios, estos los porcentajes ya fueron definidos por la escuela, igual que las descripciones, no se pueden modificar, no se pueden eliminar, eh, no se pueden agregar. Eh, lo, que puede, lo que el profesor puede hacer a la hora de estar clonando su tabla de criterios, pues es irla adecuando a las evidencias que ya tiene definidas en Canvas. Ahí en Canvas tiene definidas dos evidencias y en cada evidencia vienen niveles de dominio a evaluar. Pues nada más selecciona los niveles de dominio que corresponden a cada una de esas evidencias. Ok. Entonces, nada más para, para remarcarles esta parte. Y eh, lo que sí también hay, les pido que me ayuden a reforzar con los profesores es darle clic en Save. En Save to the Library, esto lo, lo que hace es que lo va a grabar y lo va a poner disponible este instrumento a, todos los, a todas las unidades de formación que pertenecen a este departamento, que pueden ser un montón. Entonces, es mejor darle clic en Save para que el profesor pueda, modi bueno, lo que se pueda modificar aquí con el Save. Porque si lo agrega en la librería, ahí sí ya no tiene forma de cómo modificarla, porque como está disponible para todos los profesores que pertenecen a ese departamento, ya no es posible modificarla. Entonces, darle clic aquí en Save. Le tengo una preguntita. Sí. Eh, ya, ya no me acuerdo ahorita si sí, al a, a modificar eh, los eh, sus competencias que no quieres, ¿le puedo quitar nada más algunos de los criterios? Esos no. Los taches son para...? No, se va completa, ¿verdad? ¿ah? Todas, sí. Gracias. Hay unos casos en donde están todos los criterios y hay peso cero, que son las, los niveles de dominio de las transversales, pero ese es otro caso y tampoco se pueden quitar, aunque venga cero, así debe de ir. Ok, gracias. Uh -huh. Entonces, hasta aquí. Esta sería la parte de la, de la creación, ¿no? ¿No? ¿Ninguna duda? No, gracias. Ok, bueno, entonces nada más recapitulando lo más importante, que es lo que no se debe de seleccionar cuando se está creando el, el instrumento, la tabla de criterios? Porque ilumen no va a registrar ningún nivel de dominio, ¿se acuerdan? Leti, yo sí tengo una duda. A ver, dime. Eh, cuando se pone la opción de que sean varios profesores los que van a evaluar, uh -huh. únicamente el titular es el que va a poder enviar, ¿cierto? Porque cuando un profesor le ponía, por ejemplo, Aggregate Score, veía como las calificaciones de los demás, pero no le salía el botón de enviar calificación. Ah, está raro porque le debería, les aparece a todos o les debería de aparecer a todos. Pero si quieres o sea, ahorita lo ¿no? revisamos cuando estemos allí en camas. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Gracias. Sí, de nada, Milet. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la opción dentro de la tabla de criterios de aquí en el UMM en donde no le de, tenemos que seleccionar? Porque si no el profesor, este, más bien Ilumen no toma la evaluación o la registra. En el en, ilumen, en nivel de dominio, ¿se acuerdan? Que les dije, esto no se debe seleccionar. El Make Assessment Formative. Ándale, muy bien. Sí, esa, ese nada más hay que lo tengan muy presente ahí para que le puedan decir al profesor que ese no la toquen, así, lo, así se deja vacía. Muy bien, entonces me voy a regresar acá a Canvas para ahora sí ver la parte de evaluación. Aquí tengo una que es, este, eh, es de prueba. Y bueno, nada más recordarles, aquí tengo mi lista de, de alumnos. Eh, esta parte aparece cuando el instrumento se configura que van a evaluar varios profesores. Entonces, aquí yo puedo agregar... Aquí se está esperando en, este tab, en esta pestañita de MyScore que yo, profesor, que estoy definido en esta unidad de formación, eh, que dé mi evaluación de ese alumno. Y yo puedo poner aquí este, los comentarios por criterio. Ahora, eh, desde esta página, desde la pestaña de MyScore, yo no puedo enviar sendes, to LMS. Está deshabilitado porque este instrumento está configurado para que desde el Aggregate Score y creo que aquí viene un mensajito más es que está muy chiquito. No sé si lo llegan a ver en donde dice que en esta parte está deshabilitado y que hay que irse a la, a la sección o a la pestañita de Aggregate Score para enviar las calificaciones. Entonces me voy al Aggregate Score y ahí es donde... Este, aparece el, el, esta parte, ¿no? El resumen de todas las evaluaciones de todos los profesores. Y aquí donde está, aparecen los niveles de dominio, ¿sí? También hay que recordar que cuando un, un alumno no haya entregado una evidencia, no se evalúa, o sea, en esta parte no debe de haber evaluación, sino nada más indicarle que va a ser un NA. O sea, un no entregado. Eh, como profesor no podemos evaluar, o la recomendación es no evaluar, o sea, no poner no se observa en una evidencia que el alumno no entregó, porque pues como no entregó la evidencia no podemos evaluar ese nivel de dominio. Pero sí podemos ponerle un NA de que no entregó, y en los comentarios ponerle que el alumno no entregó la evidencia, y pues a lo mejor aquí también podemos poner la fecha ¿no? de que revisamos y nos encontró. ¿Dudas hasta aquí? Déjenme entro aquí otra vez porque me está marcando error. Entonces, Milet, tú habías preguntado, ¿verdad? Que en este caso de los eh, de las configuraciones que se hizo en esa tabla de criterios de múltiples evaluadores, que un profesor cuando estaba en Aggregate Score a la hora de mandar estos, ¿no les aparecía aquí? Sí, es que la duda era que, bueno, se habían equivocado. Y nada más el titular iba a, a mandar las calificaciones. Entonces a los otros profesores no les aparecía este de, de enviar. Y entonces nosotros supusimos que pues, todos tenían que evaluar para que se les activara como esa parte del de, de enviar calificaciones. No sé si eso es correcto o aunque esté como Aggregate Score, si un profesor evalúa ya se pueden enviar. Sí, bueno, es, es lo que veíamos en la sesión de la mañana. Si ya un profesor evalúa, pues ya con eso se pueden enviar las, las evaluaciones. El caso de la mañana que estábamos platicando era de que se presentó en uno de los campus: era de que un profesor que estaba en la materia o en el bloque se fue, bueno, tuvo que salir al extranjero por alguna sesión y ya no alcanzó a evaluar. Entonces, pues preguntaban que cómo mandaban su evaluación y. El problema es que el profesor tiene que entrar aquí a evaluar, a poner su evaluación. Okay. Ahora, con los que estaban aquí evaluando, eh, cuando se, había tres profesores que ya habían evaluado, pues con esa evaluación se va y, y no afecta en la calificación del alumno porque el, el, o en los niveles de dominio, porque nada más las evaluaciones que están haciendo aquí los profesores son los que son tomados en cuenta para esta para calcular ah, la calificación okay. recomendada y el nivel de dominio. O sea, no tiene que ser específicamente el titular. No. Ok. Aquí sí, lo que yo sí les recomiendo es que, bueno, en, los, en caso de los bloques que es donde están trabajando más profesores, eh, pues ellos sí se pongan de acuerdo quién va a subir, quién va a enviar. Ok. La okay. calificación. Gracias, Leche. Uh -huh. De nada. Entonces, Lety, sí, Lety, me regreso a donde decías que si no entrega evidencia, el alumno se le pone NEA. Y luego mencionaste de poner una fecha. ¿Dónde se pondría esa fecha? Yo diría que aquí en los comentarios. Generales, ok. Sí, o aquí, si ustedes ponen las anotaciones o se configuran en la tabla de criterios las anotaciones, aquí aparecería un cuadrito como una libretita. Este, y ahí cuando le dan clic, este... Ahorita busco a ver si tengo un ejemplo. Ok. Eh, les, a, les abre, haz de cuenta como un, está como un campo de texto y ahí pueden poner también anotaciones. O sea, decir, este alumno se le está poniendo NA porque no entregó la evidencia y ahí también le agregan la fecha. ¿no? Ok. El sistema entonces no registra una fecha de que sí, es visible para... No está visible ahorita. Lo que se le está pidiendo es que esté visible. O sea, en realidad sí, ellos sí tienen un timestamp que le llaman para la entrega de, las, de, de todos estos comentarios, pero no está visible aquí, nada más hay que ponerla. Ok, gracias. Uh -huh. Digo, Leti. mientras arreglamos el, el problema. Sí. Leti, ahí yo tengo una duda, uh -huh. este, a lo mejor ahorita lo ibas a comentar. Por ejemplo, si el profesor, eh, por alguna circunstancia, los alumnos no le subieron la evidencia y que tenían que haber subido, el profesor califica y qué pasa con el, el portafolio del alumno. A ver, otra vez, los alumnos no subieron evidencia. Ajá, pero les, le, o sea, tenían que haber subido una evidencia ahí, eh, se los entregan a los, al profesor por otro medio entonces, él califica sobre ese medio que ya les enviaron que es no es ahí en Canvas y cuando, este bueno, o sea, yo mi duda es ya no entregaron ahí los alumnos eh, el, la evidencia el profesor ya lo califica directamente aquí en Canvas bueno, en Canvas y Lumen Ajá. y si este, sí se queda registrada una calificación de la de la subcompetencia pero realmente no está ningún archivo Ajá. este ¿Eso afecta al alumno no le afecta? Sí, bueno, eh, sí, sí le va a afectar al alumno porque en la semana 18 se le está pidiendo al alumno que haga una reflexión de todas esas evidencias que entregó. Entonces, el alumno, pues a lo mejor esa, a ver si le encuentran en el correo o por el medio que le haya mandado, este, va a ser difícil para él identificar la evidencia. Entonces, sí, es recomendable que... Este, que los alumnos entreguen en su portafolio la evidencia. Igual los casos, creo que han, han bueno, me he enterado de casos de que el, prof, el profesor recibe la evidencia y la sube aquí, en esta parte. Este, Pues la puede subir y está registrada, pero esta evidencia no está accesible para el alumno. O sea, el alumno no la puede encontrar en, o no la va a encontrar en ningún lado de Ilumen. Esta nada más la va a ver el profesor y entonces el alumno, pues a lo mejor lo tiene en su dispositivo electrónico, pero cuando se le pida que suba la evidencia o que, o que revise sus evidencias, pues vea tú saber si encuentra la versión correcta o la versión incorrecta. Entonces aquí es bien importante. Ay, más alto. A ver, le voy a subir a mi micrófono, ¿sí? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Leti. Ah. Bueno, lo que les comentaba es que el profesor aquí, como recibe la evidencia de los alumnos por otro medio, está utilizando esta parte para subir los archivos, pero estos archivos se quedan aquí en el instrumento, pero no son accesibles al alumno. Entonces el alumno eh, pues no va a tener forma de identificar la evidencia y en la semana 18, ¿no? Y aquí lo, lo grave que ahora como está nuestro modelo es que, por ejemplo, si, le, si esto le pasó en el primer bloque de cinco semanas al inicio y el profesor ya no le encontró porque ya el profesor ya no lo da hasta el final del semestre, pues cómo va a recuperar esta evidencia, ¿no? Entonces... Yo aquí sí les sugiero que, eh, que hagan todo lo posible para recomendar que el alumno lo suba en su portafolio eh, y que el profesor no haga esta, digo, es, es normal y lógico que lo pueda subir aquí el profesor en esta parte, pero para lo que andamos buscando para la semana 18, a esto no le va a servir al alumno, ¿no? Entonces hay que también irle diciendo al profesor, porque a lo mejor no ve el impacto de lo que está, de lo que pasa, pues si sube él la evidencia en este apartado, ¿no? Ok, gracias. Oye, y otra duda, este, por ejemplo, si ves que a veces presentaba errores la plataforma y, este, y nos recomendaban que se calificara directamente desde Ilumen, entonces, este... ¿Este proceso sí es válido para esas evidencias? Sí, ahí creo que el problema era más bien del profesor, que no le cargaba aquí, pero el alumno sí podía entregar la evidencia. Sí, es protocolo. correcto. Sí, uh -huh. es correcto. Y ahí el profesor eh, nos recomendaban que calificara directamente en Ilume. Sí, ahora ya se ha estado trabajando con Illumen para que este error no se vuelva a presentar. Entonces yo espero que, que este error no se presente. En caso de que se vuelva a presentar, pues hay que levantar otra vez el ticket y revisar. Y si, y si es así muy urgente, porque bueno, esos eventos ocurren casi creo que el día antes de reportar calificaciones o el mero día, si es urgente, pues sí. O sea, el último, la última alternativa es que si ya necesitan ver calificaciones, bueno, pues que evalúen y lumen. Esto que, que, que estamos haciendo aquí o que el profesor está haciendo... Esta evaluación es como si el profesor estuviera trabajando directamente en lumen nada más que aquí estamos haciendo una integración para que el profesor desde aquí, desde Canvas, donde tiene toda la parte de contenidos y todo, este, haga esta evaluación y no tenga necesidad de salir a lumen y hacer la evaluación, ¿no? Pero, pero sí es válida, así en casos muy, muy urgentes y muy particulares, de que si aquí le está marcando un error y no se resuelve en uno o dos días, entonces sí que el profesor evalúe directo en lumen Claro, también yo creo que hay que consultar a la escuela porque eh, esa indicación tiene que venir de la escuela, ¿no? o oh, consulta. Entonces, ese folder de Student Evidence, ¿también lo tiene, está accesible y visible para los alumnos? ¿O nada más te refieres al profesor? Esta es la vista del profesor. Y aquí el profesor lo ve y dije, bueno, yo puedo subir de parte del alumno la evidencia, ¿no? Porque me llegó por otro medio. Pero... Cuando sube aquí, nada más el profesor lo ve, o sea, esta evidencia en, en esta parte en donde se sube, que no sé en qué repositorio es de lumen no se comparte al alumno. Entonces, ok, pero el alumno solo, cada vez que entrega la evidencia, siempre va a llegar al portafolio. Ah, ¿no? sí, sí. Te hablabas del profesor, que, que cuando del, el profe, ok. Sí, perdóname, sí, hablo del profesor de que este, esta vista de, es del profesor, pero el alumno, así como hemos configurado esto, lo que va a ver el alumno, pues es el portafolio directamente. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda? No por el momento, gracias Leti. Ok, Julián, ¿no tienes duda? Somos puras chicas. En la mañana también éramos más chicas. No, todo bien. Muchas gracias, Leti. Muy bien. Cualquier duda aquí me dices. Bueno, entonces esta es en la parte de evaluación. ¿sí? Eh, ¿Qué más? Acuérdense de que hay que re, re, cambiar de alumno a la hora de estar haciendo la evaluación y ver el portafolio. ¿sí? Aquí no tiene portafolio, pero... Cuando tenga el portafolio, esto cambia a Portafolio. Los comentarios, este, bueno, aquí hay, digo, lo vamos a ver en, en los incidentes frecuentes, pero hay un límite de caracteres en esta parte, son 800 caracteres. Son, son poquitos y ya se habló con el proveedor para extender ese número eh, de caracteres y que el profesor pueda dar una mejor retroalimentación aquí dentro de esta parte, ¿no? De los generales. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o ustedes hayan visto algún un caso en su campus que se refiere a la evaluación y que lo quiera compartir aquí en, en la sesión para platicarlo. Pues lo más frecuente acá, por ejemplo, en el campus es que cuando están calificando y se había reportado que de momento ya calificaron a un alumno, este, les sale error en el siguiente, vuelven a entrar y, y no se registra la calificación. Bueno, lo que ya habían evaluado del, del alumno anterior. Uh -huh. Sí, eso lo estuvimos hoy viendo y, y bueno, se va a reportar ese, ese problema. Aquí también lo que, si ponen aquí un comentario y no le dan publicar y le dan next, este comentario se pasa al siguiente alumno. Entonces, ahorita, como estamos viendo la parte de, bueno, los comentarios, si ya se dieron cuenta, no se pueden borrar. Eh, una vez puestos los comentarios, estos no se borran. Eh, y bueno, con estas, con equivocaciones del profesor, de, del alumno, en donde pone comentarios, que a lo mejor no corresponden a ese alumno, corresponden a otro, pues se complica un poco más este la operación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en, en que cuando pongamos aquí el comentario, darle siempre en publish. Leti, ¿y, sí. el, ¿y esta opción no, no va a estar este, habilitada? Digo, porque, o sea, si les llega a pasar y bueno, pues ya tienen ahí un, otro comentario que no les corresponde. Sí, de hecho eso ya, ya se está viendo con el proveedor y el proveedor va, va está trabajando en que los, los comentarios que pongamos aquí se puedan borrar o se puedan editar, porque también puede ser de que te equivocaste en alguna cosita y lo que quieres nada más editarlo ¿no? y, y no modificar toda tu, o borrar todo tu comentario a tu retroalimentación. Eso ya lo está viendo el, el proveedor y esperemos que ya lo tengamos en el próximo inicio de semestre. Ok, gracias. Eh, Otro caso, chicos, que hayan tenido en su campus, que lo quieran comentar. Algo sí que es bien importante es, es reportar o el, el, crear el ticket, este... En el SDM, no sé si todos tengan acceso al SDM, pero es importante que, que si ustedes no lo tengan, que alguien ahí del CDI en donde están, tenga el acceso para crear tickets. Porque precisamente ese caso que comentabas, ay no me acuerdo, Maricruz, de que la calificación se, se cambiaba o se borraba. Este Es importante tenerlo ahí registrado para que lo, lo empiecen a investigar. Si no se tiene ningún registro de esos casos, pues no podemos darle solución y no podemos escalarlo al proveedor para que lo revise. Entonces es bien, bien, bien importante que ustedes este, eh, creen el ticket y este, y que eso lo empiece a registrar allá porque muchas veces nosotros... Nos damos cuenta de que hay problemas, los reportamos, pero dicen, pues yo no tengo ningún ticket, aquí en el sistema de tickets no hay nada. Entonces, sí es importante que nos ayuden con esa parte, a lo mejor es medio latoso, pero sí es bien importante que este ponerlo. Y bueno, si quieren yo les digo qué información debe de ir, por ejemplo, el el ID es muy importante, por ejemplo, aquí en configuraciones, Sí, Leti, este, de hecho sí se, sí se registró en Ticket, ¿eh? Ah, bueno. Uh -huh. Este CIS ID es el que deben de dar uh, en el Ticket. este Decir quién es el que está haciendo o qué rol, por ejemplo, es el que está teniendo problemas, si es el profesor o el alumno, en caso de que sea el profesor, por, en qué parte, si está en la evidencia, el nombre de la evidencia, este nombre tiene que... Este, mandárselo, este, y si se puede, si se puede, un video, ¿verdad? Si no, pantallas y diciendo, bueno, aquí cuando el profesor le da clic, le, le marca un error, ¿no? O en, en esta parte, el profesor cuando quería mandar la evaluación, le marca un error, o se está cambiando la calificación. O sea, esa información es, es bien... ¿En Cedía Monterrey no tienen acceso para levantar un ticket? Bueno, lo revisamos, Mirna, porque sí hay que pedir cuentas para ustedes. Eh, bueno, volviendo a esta parte, este, nada más indicarle en dónde está ocurriendo el problema, cuál es el problema y si les marca un error, pues mandarle el error, ¿no? Es, es bien importante eso y con eso yo creo que deben de ellos de este, revisarlo y, y darle solución o si no, escalarlo al proveedor, ¿no? Pero esa son, es la información que yo veo que es importante mandarle o sí mandarla o incluirla en el ticket que ustedes vayan a levantar. En el grupo, bueno, pregunta Milet de qué grupo asignamos los tickets en Illumen. Ahí creo que no asignes el grupo, nada más seleccionas SH punto el elumen y ahí ves las opciones eh, y automáticamente se, gen, se asigna al al grupo que tienen ellos de, de soporte no y ellos así lo van escalando ah sí mira de hecho también aquí tengo mi <risas> mi, este, mi acordeón, es sh.elu y ya les aparecen las diferentes opciones que hay en el catálogo para reportar este, en Ilumen y aquí vienen un montón de, de opciones no la solicitud de reporte de actividades de el, la hora del instrumento de evaluación o si no está, pues aquí requerimiento no identificado en el catálogo de Illumen, ¿no? Pero ahí vienen las opciones. Es lumen pues. Ahorita también se los escribo aquí en el chat. Y ahí, ahí lo pongo. Muy bien. ¿Alguna otra cosa en la parte de evaluación? Bueno, entonces nos vamos a la parte de los incidentes más frecuentes que hemos registrado. Al final les, les muestro este decálogo que hicimos. ¿Y dónde están los de las preguntas más frecuentes? Déjenme ver, se me perdió. Sí, espérenme tantito. Esta presentación se las digo, ya las compartí en el Slack, pero la, se las puedo compartir otra vez cuando se termine la, la grabación. Le mando las grabación y las presentaciones. ¿no? Aquí está. Y si tienen alguna otra incidencia que no veamos aquí, pues también este, me ayudan a completarla, por favor. En la parte del alumno, lo que hemos visto, bueno, y que les comentaba en la sesión de la mañana, es que, bueno, esto no es un incidente, pero por ejemplo, los alumnos de, de ahorita, de primer semestre tuvieron que hacer esto, ¿no? Hacer esta sincronización a la hora de que quieren entrar a su portafolio. Tienen que darle clic de autorizar para que pueda ver esta parte de, esta página de privacidad que tienen que eh, darle check, o sea, de que están de acuerdo y después ya pueden ver el portafolio. Ahora, los alumnos que acaban de pasar este primer semestre, en el segundo semestre ya no les debe de pedir esta información, porque eso nada más es una vez. Sin embargo, en el segundo semestre, bueno, siempre hay alumnos nuevos que entran, ¿no? Entonces, aquí, pues a ellos sí les va a pedir esto, ¿no? Nada más para que estén, estemos ahí en donde mismo. Hay casos en donde el alumno quiere entrar a la evidencia y le marca Access the Night. Hay varias, este... Eh, causas, la primera causa es que el profesor se quedó aquí en esta página como intermedia, no seleccionó el, el, la tabla de criterios a ligar, entonces no él no ve la rúbrica, esta es la vista del profesor el profesor no ve la rúbrica, ve esta página intermedia, entonces le que le falta un pasito más para este hacer la liga y vincular la tabla de criterios y ahora que eh, y ahora dejar lista esa tabla de criterios para que el alumno pueda entregar su evidencia al portafolio. Entonces, este es el access de NAC que le muestra. También existe el error 404 que también va ligada. No, no sé la diferencia porque algunas veces marca error 404 y otro access de NAC, pero sí hemos detectado que le marca esta, o sea, que es la misma causa, ¿no? De que el, el, la, la tabla de criterios no está ligada. Esta es la vista del alumno y esta es del profesor. El alumno este, entra a su portafolio, y, y, pero no ve nada para subir, porque este es un journal y esta es un, una página simple. Entonces, no, no ve cómo subir un, un archivo, ¿no? Entonces, es hasta el gallery page, pero este, si no tiene definida el gallery page y si tiene esto nada más, el alumno no puede... Subir es evidencia, ¿no? Nos pasó también que, aunque era gallery page, no había opción de subir el archivo, eh, pero eso se ha solucionado, creo yo, y ya no se ha presentado. En caso de que se presente, sí hay que levantar un ticket para que lo vuelvan a revisar. ¿no? Oye, Leti, igual y a lo mejor ahí, si, si los profesores utilizan otro template, o sea, se equivocaron y no utilizan el gallery page, eh, lo, a lo mejor lo conveniente sería que no les apareciera otra opción que no fuera el de gallery Page. Sí, pudiera ser una, una opción, pero sabes que muchas las otras páginas también pueden ser utilizadas como parte de... A lo mejor de reflexión de, de que, que el alumno pueda configurar. Ahorita a lo mejor es porque nada más le estamos pidiendo un, un archivo que suba, pero más adelante creo yo que a lo mejor se puede enriquecer esta parte y no nada más pedirle que suba un archivo, sino que pi, ponga un, una reflexión o que vaya haciendo un journal eh, de varias semanas para ver cómo va. Digo, no sé, digo, no soy maestra, pero me imagino que esas opciones... De cualquier forma tienen que estar disponibles porque quizás más adelante se van a, vayan a utilizar. Ok, oye, pero por el momento si utilizan esos no pueden subir nada, ni siquiera escribir, ¿verdad? En el Journal Page sí pueden escribir, en el Simple Page sí, es, es un, un cuadrito de texto que les aparece. Este fue un, un caso en donde no, no les aparecía en el cuadro de texto. O sea, aquí lo que le tuvimos que pedir al profesor es que creara otra vez la tabla de criterios porque yo creo que hubo un, un problema durante la creación y que la ligara y con eso ya se resolvió. Ok, gracias. Eh, hay una limitante en el tamaño de archivos de parte de los alumnos, son 20 megas. No se pueden subir más de 20 megas a, a Illumen. En caso de que sí quieran subir más de 20 megas, por ejemplo, el caso de arquitectura, que es donde tienen archivos muy pesados por los planos y los, los trabajos que hacen, sí los pueden subir y aquí en la estallía de alumnos, este, hay una, un PDF con las instrucciones para guiar los, al, los alumnos de, de que tienen que sincronizar con su cuenta de Google Drive, pero en realidad su archivo está en su cuenta de Google Drive y nada más como que vienen y la depositan una vista en, en Illumin, ¿no? Y cuando se hace esa sincronización, eh, el archivo que está en... En el Google Drive del alumno se publica, o sea, está como público. El profesor ya no le tiene que pedir permisos de acceso a ese archivo, sino que se da en automático. Y aquí en, en, estas, en esta liga viene este, la información para, para el alumno. ¿no? La parte de la retroalimentación en, al inicio del semestre, pues, los profesores restringían la entrega de la tarea, por ejemplo, ten, tienen de hoy y mañana, para, y mañana como límite para entregar la tarea y eso configurado en Canvas. Eh, y cuando se llega a esa fecha de límite, pues la, eh, ya no hay forma, de, no aparece el, el portafolio de ahí en, en Canvas. O sea, ya no hay forma. Pero cuando el profesor evalúa, pues la retroalimentación la deja en el portafolio. Entonces, eh, los alumnos no ven la retroalimentación. Entonces, pues aquí viene una forma de cómo los alumnos pueden ver esa retroalimentación. Tienen que entrar directamente a Ilumen y ver esa retroalimentación de, de las evidencias que el profesor ha evaluado. Eh, bueno, nos, nos pasó también un... Ok, Maricruz, ahorita vemos el, el ticket. Eh, en este caso, todo el grupo de alumnos de esta unidad de formación en esta evidencia no podía entrar al portafolio. En otra evidencia sí, pero en esta evidencia no podía entrar. Entonces, lo que hicimos es que bueno, el profesor tuviera que crear otra vez este, la tabla de criterios y ligarla y con eso se resolvió el problema. Estamos trabajando también con el profesor, bueno, con Illumen, perdón, de que estos mensajes de error también digan más información, o oh, oh, sí, digan más información sobre la causa, el problema, para poder hacer el, la corrección, ¿no? Este, y si se encuentran algo así con este número, pues hay que, hay que crear el ticket con esta pantalla, porque lo que nos dijo Ilumen es que este número sí sí corresponde a algo que ellos pueden rastrear y de esta forma ayudarnos a mejorar estos mensajes de error, ¿no? Entonces, aquí en este caso de, de que les muestre una pantalla así con un numerito aquí, sí les pido que nos ayuden a, a reportarlo, generar el ticket, para que Ilumen lo pueda rastrear y de alguna, y ir entre todos, pues, mejorando estos mensajes de error y poder ayudar más al profesor. ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, eh, esto también nos ha pasado que los alumnos, a la mejor ya tienen esta liga guardada en su navegador, es monterrey.instructor.com, pero aquí no les va a funcionar el portafolio o la integración con ilume ni el profesor ni el alumno. Entonces, aquí lo que les recomiendo que le digan al alumno o al profesor es que debe de entrar por mi tech, ¿no? En caso del alumno debe de entrar por mitec MX, perdón y en caso del profesor que entre directamente a su espacio, ¿no? con la tarjeta de rol académico y le dé a mi tech y ahí directamente lo va a llevar aquí a la, a la instancia de Canvas correcta. ¿Nos ha pasado a algunos de ustedes esto, estos casos? Sí, varios, Leti. Sí, al principio, al inicio de, de primer, del primer periodo, sí hubo este, esta confusión. OK. Bueno, yo creo que como vayamos avanzando, creo que vamos a mejorar en estos mensajes. En la parte del profesor, igual, unos también ahí guardados, un alumentec.mx, que no sé de dónde lo sacaron, pero bueno, eh, aquí yo sí les recomiendo, digo, les había puesto esta, esta liga, pero es mejor que los profesores entren desde mi espacio. Este el rol académico y ahí van a tener una ventanita, un logo de ilumen para que los lleve directamente ilumen y se ahorren de, este, de teclear todo este URL grandote. ¿no? Y el caso de que el profesor no encuentre su unidad de formación, bueno, primero tiene que revisar en los departamentos que tenga aquí asignados en este convito. Si no existe, que le marquen unos no cursus found, entonces esto sí hay que reportarlo con escolar, eh, porque el aprovisionamiento viene desde la oferta académica, o sea, desde banner. Eh, y si no está el profesor asignado a esta sección de este departamento, entonces el profesor no va a estar enrolado en el lumen, entonces ahí sí... Eh, nada más este, revisar con el profesor o con escolar que, que tenga bien hecho su asignación en Banner y con eso no debe tener problemas, ¿no? Así es como debe de mostrarle el profesor el nombre de la unidad de formación, su nombre aquí, y bueno, cuando se le entregue, así se le entrega vacío, el profesor tiene que crear sus tablas de criterios, ¿no? Eh, este caso creo que les pasó a varios de ustedes, de que guardó la tabla de criterios, este, que borró los niveles de dominio porque se emocionó en ver los niveles de dominio y los borró. A lo que me refiero es, déjenme, acá está, Espérenme tantito. Está el profesor creando su tabla de criterios. Y hay muchos niveles de dominio, ¿no? Porque en esta tabla de criterios recomendada, pues, están todas las de las unidades de formación. Y en la evidencia 1, porque hay dos evidencias en, en los cursos, en una evidencia nada va a evaluar tres y aquí borró dos, ¿no? O sea, borró, borró todos y, le, y borró uno de más, ¿no? Entonces, le falta un nivel de dominio. Aquí agregar a esta tabla. ¿Cómo recuperarla? No podemos recomendarle al profesor que agregue esto, que utilice esta parte y ligue la competencia o el nivel de dominio que agregó, porque no va a tener los criterios el disponibles. Sí, entonces lo que hay que hacer es darle un cancel y volverlo a clonar, ¿no? Que se traiga todo y ahora sí que el profesor tenga cuidado en seleccionar los niveles de dominio aquí con los que va a estar evaluando la evidencia, ¿no? Ahí en ese caso, Leti, por ejemplo, si, si el profesor, este, eh, bueno, vinculó ya su tabla de dominio con Canvas. Los alumnos ya entregaron y a la hora que va a empezar a, a calificar, se da cuenta que no están todos los niveles de, de dominio. Lo que nos recomendaban era que se volviera a crear esa actividad, bueno, eliminarla y volverla a crear. Pero, ¿qué pasa con las entregas? ¿Los alumnos tienen que volver a subir su evidencia? No, yo creo que yo te recomendaría que si ya entregaron su evidencia, ya no borres esa. Ya nada más hagas una tabla de criterios con el nivel de dominio que te faltó. Y ya no la ligas. ¿Sí me explico? No, no, perdón, no, no, no. Yo... <ríe> o sea, el profesor creó su tabla de criterios. Evaluó, por ejemplo, tres, ¿no? Está en su tabla de criterios, ya la ligó a Canvas, los alumnos ya entregaron evidencia, y el profesor se da cuenta que le faltó una, un nivel de dominio por evaluar. ¿Cierto? Es el caso que me estás comentando. Sí, ajá, ajá. sí. Yo ahí yo no te recomiendo que borres la actividad en Canvas porque los alumnos tendrían que entregar otra vez la, la evidencia. Más bien, lo que yo te recomiendo es crear en Ilumen esa tabla de criterios con ese nivel de dominio y que le pongas en la descripción. Esta tabla de criterios se creó porque faltó incluirla en... En la otra tabla de criterios que ya entregaron los alumnos, ¿sí? O sea, aquí en Ilumen, tú tienes estas dos, ¿no? Que ya creaste y te das cuenta que en esta que ya evaluaste, este, nada más están estos dos niveles y te faltó un nivel de evaluar. Entonces, yo lo que te recomiendo es que crees nada más aquí en ILUMEN, ya no lo vinculas porque ya el alumno entregó en esta, en esta evidencia, en este instrumento. Ya nada más creas otro, otra tabla de criterios y lo evalúas aquí dentro de ILUMEN. Cuando crees esa tabla de criterios aquí, yo sí te recomiendo y mucho que pongas en la descripción aquí que pongas esta tabla de criterios se creó porque este esta tabla de criterios se creó porque faltó de evaluar un nivel de dominio en la evidencia 1 por ejemplo y los alumnos ya habían entregado, o sea, todo le pones ahí en la descripción. Ya no le, aquí le, bueno, estos datos los tienes que llenar porque son a fuerzas, pero ya no agregas ninguna de estas cosas, nada más agregas el nivel de dominio que te faltó y que el profesor evaluó aquí directamente en el lumen. Ya tampoco la vinculas ni nada. Ok, gracias. Uh -huh. Sí, digo, lo. lo lo que hay que hacer es no, no hacer trabajar más al profesor y a los alumnos, ¿no? Porque los alumnos ya entregaron y no fue su culpa, fue un error del profesor, digo, los errores pasan, pero creo que se puede solventar con eso. ¿Sí? Sí, claro, muchas gracias. Muy bien, este otro caso también creo que no no sé si les ha pasado en sus campus de que el profesor no encuentra esta tabla de criterios, la recomendada. Y lo que pasa es déjenme encuentro este. Perdón, es, es la de pruebas. Aquí, este, ah, déjeme pasarme como profesor. Tengo estas tablas de criterio, bueno, unidades de formación, con un montón de tablas de criterio, pero a veces lo que pasa el profesor es que selecciona esta, pero en lugar de clonarla, selecciona alguna de estas, sí. Cuando yo selecciono Add to Section, esta tabla de criterios se guarda dentro de mi sección como profesor. entonces cuando le doy Fan Assessment ya no está. ¿Sí? Lo que hay que hacer es, ya se guardó aquí, debe de estar esta es. Entonces la selecciono y le doy Remove. Le doy Delete. No la estoy borrando del sistema, simplemente la estoy borrando de mi sección para que cuando esté otro, el Find Assessment otra vez esté aquí disponible. sí Ese es a lo que se refiere este caso. Otro caso es que la, solo las personas que tienen el rol de profesor tanto en Canvas como en Illumen pueden vincular las tareas. Hay profesores como este... Ayudantes, pues, del profesor, eh, que, bueno, no sé si se estén enrolando, pero el, las personas para trabajar con Illumen deben de estar dadas de alta tanto en Canvas como en Illumen. Y ese viene del aprovisionamiento de Banner. Lo que nos ha pasado es que muchas veces dan de alta en Mercurio al profesor en Canvas pero en Ilumen no, porque no se puede, ¿verdad? Entonces, el profesor levanta un ticket porque sí está enrolado en Canvas y en Ilumen no. Entonces, yo les pediría ahí que, que se esperen. Yo sé que a lo mejor el profesor ya quiere entrar a la unidad de formación y trabajar y todo, pero es mejor que el proceso, seguir el proceso y mejorar el proceso que se tiene ahorita de aprovisionamiento, o sea, me, mejorarlo de raíz, ¿no? Y que... Eh, esa información venga directamente desde banner, ¿sí? Por eso les aparece este problema. Eh, nos tocó, y no sé si les tocó también en sus campus, las unidades de formación, por ejemplo, las de química, que Q1027 y Q1028, que tenían en todos sus nombres de, de actividades asteriscos. Entonces, eso no... Les marcaba este error LT authentication fail, pero nada más la solución era quitarle los asteriscos y con eso ya. Otro problema es la versión de Java. A profesores les aparece cuando hacen la vinculación, no les aparece la, la rúbrica, sino que les aparece un espacio en blanco. Entonces si sí hay que actualizar la versión de Java, a la, la más actual, y con eso ya se arregla esta parte. Eh, aquí, déjame, bueno, aquí no, nos ha tocado muchos casos, no sé si ustedes, en donde el profesor tiene varios grupos y vincula las, los instrumentos cruzados, ¿no? El instrumento del grupo 1 de, y en Canvas del, del curso 1 lo ligó con el, con el grupo 2 de Illumin, ¿no? Entonces hay un cruce. Y la, ahí la única solución es que vuelva a hacer otra vez las tablas de criterios y las ligue al, al instrumento correcto. ¿no? Espero yo que ya no pase nada porque cuando se dio la capacitación no se tenía en ilumen o no se indicaba claramente el grupo. Ahorita creo que sí se ya se ve más claramente el grupo y el profesor puede. Este, distinguir a qué grupo lo está ligando. Eh, la parte de calificaciones pues siempre es en Aggregate Score si el instrumento fue configurado de múltiples evaluadores si no, pues directamente en Zen Score, ¿verdad? Eh, también como recomendaciones si van a trabajar Canvas y Lumen al mismo tiempo yo les recomiendo dos navegadores diferentes, uno en Chrome y otro en Lumen. Porque las sesiones como que se comparten y en Illumen se puede borrar el menú. No, no se borra, sino que se, no se muestra y después no hay forma de seleccionar otras opciones. Entonces, nada más para que tengan cuidado con esa parte. El caso de, bueno, igual de mandar las calificaciones porque los profesores no saben que es en y score cuando es el, el, la parte de múltiples evaluadores. Y si es uno, un solo evaluador, pues directamente con el Center Score. No, no hay otro, no hay esta tablita cuando es un solo evaluador. Este solamente cuando hay varios evaluadores, esta parte. También nos ha tocado ver que el profesor comenta que en Canvas, en la página de competencias, más bien de planación de evaluación, en su página, dentro de Canvas, que hay dos evidencias y que vienen estas, estos niveles que en, que en ILUMEN no las ven en la tabla de criterios. Aquí sí lo que yo les recomiendo es que revisen que en esta liga, que es en SAMP, eh, que correspondan a las tablas de criterios que, que se estén utilizando. Aquí lo que pueden hacer es darle clic en esta liga y los va a llevar al sitio de SAM eh, suponiendo que es el plan de evaluación de ambiente construido y ven, aquí van a ver todas las unidades de formación que están este, relacionadas a, a, esa, a ese plan de estudios. Suponiendo que esta sea la, la unidad de formación en donde vemos esa diferencia, si le damos clic ahí y nos va a mostrar estos niveles de dominio, ¿sí? Estos son los que deben de venir en Illumen y que nos hemos dado la tarea de, de que correspondan todo lo que viene de Samp a Illumen. Entonces, si hay diferencias en, en Canvas, entonces lo que hay que corregir es en Canvas, no es en, en Illumen. Ay, ya me fui muy, creo que le di un clic. Hay que corregir esa parte porque lo que muchas veces Hace el profesor es que quiere corregir en Illumen, pero Illumen viene la información de SAM, donde SAM es la información oficial que está ante la SEP y ante todo el público externo del TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, si hubiera diferencias de lo que hay en SAM y en Illumen, entonces sí hay que reportarlo con nosotros, ¿sí? Preguntas hasta aquí. ¿No? Bueno. Uh, bueno, esto es lo que les pasa a los alumnos cuando hacen este un cruce de, de grupos. A los alumnos les va a poner Access the Night porque. El instrumento que está aquí está ligado a otro grupo de Canvas, ¿no? Entonces, no corresponden los alumnos que están aquí en este grupo de Canvas con eh, la tabla de criterios donde vienen los alumnos, vienen otros alumnos. Entonces, les digo, la única opción es volver a crear todas las tablas de criterios y ligarlas correctamente. Esto ya lo vimos, es, este el profesor cuando está dando retroalimentación, hay un límite, marca un error y ya se le hizo... Uh, un bueno se estuvo platicando con el proveedor para que el proveedor al menos mostrara un warning y no un error porque es un warning de que se sobrepasó el, el, el nivel de criterio y que le avise al profesor que pues que hay un límite verdad pero también se pidió que se agregaran pues más más caracteres a su retroalimentación no um, otro también caso que nos ha pasado es que el profesor a la hora de evaluar nada más ve a este alumno. Creo que alguien también de ustedes me lo reportó. No me acuerdo, si sí, fue, creo que fue Areta. Este caso en particular es que solamente eh, hay un problema en, en el atributo desde banner de esta unidad de formación. Lo que hay que reportar... Que hay que hacer es reportarlo a escolar para que lo revisen porque no se están enrolando aquí los alumnos en esta unidad de formación. O en esta sección en ilumen en Canvas sí están, pero en ilumen no están. Entonces esto hay que reportarlo con, con escolar. Deben de tener solamente el atributo MT21. Si está esta combinación, SEBAS y MT21, entonces nada más enrola en Canvas. Esto ha pasado también, este, lo que hay que hacer es volver y entrar porque como que hay un límite de tiempo en la sesión que ya lo estamos reportando para ver si esto se puede expandir y que no marque este error y que los deje continuar con la evaluación. También otro caso es que los máximos puntos están en cero, entonces el, la, la calificación recomendada de Illumina es cero. Eso quiere decir que en la evidencia en Canvas está configurada con cero puntos. Entonces, lo único que hay que hacer es editar la evidencia y cambiar de cero a 100 puntos en esta parte. Y ya con eso Illumen va a calcular bien la calificación. También nos tocó, no sé si a ustedes les tocó, de un profesor que también tenía cuenta de alumno en Illumen. Y entonces a la hora de estar integrando su tabla de criterios, le jalaba la cuenta de alumno y no la cuenta de profesor. Aquí lo que hay que hacer es que dentro de la información de usuario de Canvas, ponga como la de profesor como la principal, ¿no? Para que ahora sí le jale la nómina y no la matrícula. Lo que nos ha pasado, tenemos dos casos y que no me acuerdo si de ahí de ese día nos, nos pasaron, es de que eh, hay un profesor que está enrolado en Canvas y está evaluando, pero cuando ve el portafolio, le dice que no hay acceso en el portafolio. En este caso es que por algún proceso el profesor se dio de baja desde Banner, de Illumin. En Canvas no, pero hay que reportarlo en escolar para que lo vuelvan a dar de alta. Y bueno, como recomendaciones, pues son los navegadores Firefox y Chrome. Y el sitio de tecnologías, que creo que ya lo conocen, pero de todas formas se los comparto. Eh, donde viene la parte de, pues, Canvas, vienen tutoriales, el plan de evaluación, y Lumen también, tutoriales y las preguntas frecuentes, Unicheck, MT21, y bueno, mucha información aquí. Y pues ya se fueron muchos, entonces de los que quedan... Eh, pues no sé que si tengan dudas, si quieren ver temas así muy específicos, pues por, por lo menos los, las dudas que yo ya tenía ya te las externé. Muchas gracias, Leti. Ok. Déjenme les comparto, digo nada más así rapidito el decálogo, que creo que ya lo vieron, ¿verdad? Es nada más, quisimos poner en este, en este documento algo muy concentrado para que el profesor estuviera listo en la parte de evaluación. Este, sugerencias, así de que revise que las tareas y las evidencias estén configuradas al 100, con 100 puntos. Este, que no existan caracteres raros en los nombres, que cree su plan de evaluación. Cuando haya terminado de hacer algunos ajustes, en caso de que hayan cambios, consultar con su asesor de plan de evaluación o con el CDIE. Para el plan de evaluación, pues son los puntos importantes este, que hay que tomar en cuenta y aquí hay, se le puede dar clic para, para un recurso con información adicional. Este es en la parte de ilumen, que es lo que tiene que hacer, tomar en cuenta el nombre de la Activity Name, lo de las opciones de múltiples por, este, evaluadores, el Gallery Page. Este, en caso de que se tengan varios grupos, hay que validar que, que corresponde al grupo y aquí hay un recurso. Eh, Cómo identificar que el alumno ha entregado el portafolio, pues con el botoncito de View Portafolio y seleccionar el alumno primero. Eh, Cómo hacer la evaluación, el criterio pues es observa o no se observa, la retroalimentación aquí con, con esa limitante que ahorita se tiene y esperemos que se resuelva y aquí varios eh, recursos tanto de materia y semanate como de bloque porque hay diferencias, eh, sugerencias por ejemplo en la parte de evaluación que es lo que comentaba creo que Milet de quién debe de mandar la evaluación, bueno pues aquí lo que sugerimos es el coordinador del bloque o algún titular que ellos definan para reportar el nivel de dominio y la calificación a mandar a, a Canvas. Eh, aquí nada más como record, recordar que el 1 es cuando el alumno sí ha, alcanza el nivel de dominio, el 0 cuando no y el NA cuando no entregó la vivencia. Eh, esto es importante porque he visto profesores que evalúan como no se observa cuando el alumno no entrega una evidencia. No podemos evaluar como no se observa si no hay una evidencia entregada. Entonces, nada más recalcar esta parte. Y los casos especiales en, los, en las subcompetencias transversales o de educación general, donde algunos criterios de evaluación tienen un peso cero, ese siempre, siempre, siempre, hay que asignar un cero o uno se observa. Y aquí los, la liga de los recursos. Eh, bueno, es aquí quien manda la calificación a Canvas. Pues son recomendaciones, ya. Y por último, la parte de envío de calificación, ¿no? De que hay que revisar y validar que todas las actividades estén evaluadas, que chequen la calificación final y total que coincidan, dar clic en la, la sección de envío de calificaciones y, bueno, ahí comentarios, ¿no? Entonces... Este se los comparte también en, en el correo que les vaya a mandar con la grabación y con las presentaciones que ahorita vimos. Entonces, no sé si tengan algún otro una pregunta. Este, reviso contigo, Maricruz, lo del ticket que, que cerraron, que no lo deben de cerrar, pero este, me lo llevo y lo reviso para ver qué es lo que que se puede hacer, ¿no? Sí, gracias, Leti. Déjenme lo, lo, lo, lo pongo aquí. ¿Qué otra cosa, chicos? Este, Con esto ya quedan un poquito más tranquilos en la parte del lumen. Yo creo que ya para estas fechas ya son expertos en el lumen. <risa> Pues sí, ya con esto con esto ya nos, nos ayuda lo que es, nos has ido comentando y han ido compartiendo este, un poco más de ya de, de seguridad en el manejo de ILUMEN. Pero la experta eres tú. Gracias. Bueno, pues aquí hay una pregunta de Irene. En el caso de omisión, ¿que sugieres crear una nueva tabla? ¿No hay problema al momento de que el profesor evalúe las subcompetencias? No, porque el, el nivel de dominio se queda en ILUMEN. Y solamente un nivel de dominio fue el que le faltó de evaluar. Entonces al final el alumno va a ver el conjunto de niveles de dominio evaluados. Sí, este, digo lo ideal es que no hubieran esos errores, pero por lo pronto creo que es una es lo que se le puede sugerir al profesor. Pues bueno, yo con esto termino la, la presentación. Ahorita, Julián, ¿no tienes este, preguntas? No, Leti, muchas gracias. Ya con lo que podamos revisar con a detalle y con el video, yo creo que ya la armamos. Ok, bueno. Ros, Rosa de Toluca, Rosalba, ¿no hay dudas? Janet. Muy bien, entonces, este, muchas gracias por su, por su presencia ahorita. Yo les mando ahorita que se termine de procesar la, la grabación. Les mando la grabación, les mando el decálogo otra vez, que se los mandé por Slack, pero de todas formas se los mando, el FAC de los incidentes más recurrentes eh, y qué más. Eh, pues ya, creo que es, es todo. Y si tienen cualquier duda o si ven que se necesita reforzar algo, pues ahí nada más contacten a, a, pues a su CEDIE para que lo externe a alguien más de acá de TEDU y, y nos organizamos, ¿no? Para ver si hay si es necesario, otra sesión. Y pues, muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias, gracias Cruz. Gracias, Milet. Que tengan bonita tarde. Igualmente. Hasta luego. Bye. Bye.